Uno de los problemas psicológicos que veo con más frecuencia en la consulta de psicología es el de personas con trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo se define por dos elementos, sobre todo obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos concretos, intrusivos, que se meten en la cabeza, que resultan molestos, que uno no se identifica con ellos, sino que le da rabia el, el tenerlos. Y las compulsiones son rituales o comportamientos que llevas a cabo fruto de esos pensamientos, normalmente para disminuir la, el malestar generado por los pensamientos o para eliminar esos pensamientos molestos. Un ejemplo de rituales concretos nos lo envía nuestra compañera Ana López Varela, que nos muestra ejemplos concretos de TOC en este vídeo que vais a ver ahora.